Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Sech un componente electrónico muy importante, el cual es el diodo. Buena suerte. Continuando con los componentes, hablaremos sobre el diodo, el cual es un componente electrónico con dos terminales conocidos como ánodo, el cual es el terminal positivo, y el cátodo que es el terminal negativo. A diferencia de las resistencias, el diodo permite que la corriente eléctrica fluya a través de él en un solo sentido, es decir, desde el ánodo hasta el cátodo, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. Nos podemos imaginar una autopista donde los carros van en un solo sentido. Ningún carro puede ir en sentido contrario, ya que podría haber algún accidente. En este ejemplo, la autopista sería el diodo que permite el flujo de carros en un solo sentido y los carros serían la corriente que fluye por el componente. El diodo se utiliza como protección para circuitos en los cuales la corriente debe fluir en un solo sentido. Su símbolo se puede observar en la siguiente figura. Haremos algunos ejercicios para que le ayudes a Steffi y a Serge a entender este tema. Primero, tenemos un circuito el cual consta de una fuente de voltaje, una resistencia, un diodo y la corriente que fluye por el circuito. La corriente sale desde el terminal positivo de la fuente y va a pasar desde el terminal positivo del diodo, que es el ánodo, hasta el terminal negativo del diodo, que es el cátodo. Al observar esto, podemos decir que la corriente sí fluye a través del diodo. Ahora invertiremos los terminales de la fuente de voltaje para cambiar el sentido de la corriente. Vemos que la corriente intentaría fluir del cátodo hasta el ánodo, es decir, desde el terminal negativo del diodo hasta el terminal positivo del diodo. ¿Qué crees que pase con la corriente? Exacto, no puede fluir a través del diodo ya que la corriente solo puede pasar desde el ánodo hasta el cátodo. Recuerda que si tienes alguna duda puedes repetir este video cuantas veces quieras. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.